en Moncobis, Río Tuerto, más conocido por una zona que se llama Vencano. En el diccionario viene como lugar de zorros, una zona con dos vecinos, dos casas y animales. Si es que no había luz. Aquí se puso la luz después de subir los americanos a la luna. No, no, de verdad, aquí no había luz. Y la luz se puso en los 69. No la había ni chica ni grande, carreteras ni una, las carreteras las hemos hecho los vecinos, casi todas. De eso no se acuerda nadie. Ahora hablan de... del acoso escolar. Ahora ya no es acoso escolar. Acoso escolar era lo de entonces. Empezando por el maestro. <risa> y un poco más allá estaba el cura, con las catequesis, Uf. vaya aquella gente, hoy no lo hacen con 14 años de cárcel, lo que hacían entonces con los alumnos, y el maestro con las alumnas, además eso lo puedes preguntar a más, a más una cosa Aprender nada. Nada, nada. A pescar. <ríe> si no había con qué jugar a otra cosa, no, no había con qué. A lo mejor había alguien traía un balón pinchado, que ya no valía para otra cosa. Pero, pues a lo mejor que yo no, yo no era muy bueno, igual. O era algo revoltoso, me supongo yo que sí. Pero, coño, me trataban muy mal, joder, no merece la pena ir, qué pena, fíjate cómo sería, que todavía no tenía 13 años, un día en vez de ir a la escuela cogí una azadema y fui a limpiar un bardal ahí arriba, y no me dijeron nada en casa. Es que entonces se había ahorcado un, un chico, el que bajaba a la escuela allí. Una mañana bajaba, vivía en en los praos que se llaman. Allí. Bajaba en bicicleta a la escuela y le pegaban mucho también. Me cago en Yo creo que aquí le pegaban en casa también. Me parece. ¿eh? Y un día en vez de ir a la escuela, tiró por ambas en aguas. Y en Abajeda, un barrio que allá hay entre la caballa y entrambas aguas, había una tienda y compró una soga. Y, le, y siguió en bicicleta con la soga y en el alto laredo enseña se colgó. Y bueno, mi amigo, si nos sentábamos juntos. Además, nos sentaban juntos para darnos al tiempo. <risa> y aquello aquello vino bien, ¿eh? después pegaba al menos. ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Pero claro, vino bien a, a costa de, de una muerte de un niño de 13 años, joder. Uf, qué pena. Pero lo que más rayo me ha dado de todo eso es que nadie hablará de ello. El maestro, el señor maestro y la señora, la alcaldía, el otro y el otro y el otro, lo taparon todo de tal manera. Los padres se marcharon a Santander, se conoce que les pagaron también para el viaje. El año 64 fue la Olimpiada de, puede ser, la Olimpiada de, de, de, de, de Japón, de Tokio. Y había una televisión ahí abajo. Una televisión que y me dejaba verla siempre que bajaba. El hombre me la ponía. Y si sí, vi cosas de la Olimpiada. Y, y después yo lo hacía aquí solo, saltar con pértiga. Hice una pértiga de Ocalito. ¿Sí? <risa> Creo que es, que es mentira, ¿eh? Una pértiga de Ocalito. Subí el Ocalito del monte y con, la, y con la suela le fui quitando lo gordo. Y la dejé igual por arriba que por abajo. Fui, bajé, bajé de Moncobio a la cabada al tren. No pagaba. No me cobraban tampoco. Y llegué a Santander, a la plaza de las estaciones y después me habían dicho que el campo de fútbol estaba a la orilla de la mar. Yo digo, pues yo he hecho a correr aquí por la orilla de la mar y llego al campo. Y así fue, claro. <ríe> y Bilburgus. El Burgos del año uf, 63 uf. y volví por el mismo sitio y cogí el tren y llegué a La Cavada y después andando desde la estación de La Cavada a Mongóvi y no me pasó nada. Muchos trechos los hacía corriendo, Subí el alcalde que habían acabado con Camilo Alonso Vega era ministro de Franco y estaba veraneando el viernes y subió a dar una vuelta hasta Lisas con el Alcalde de la Cabada y paró en, en, en la escuela que íbamos. Y nos puso el maestro allí en fila y a mí el primero, Me cago, ya no faltaba más que no darle la mano. <risa> y si le di la mano lo los ver así. Después fui a la mil y con Franco también. No, no, no encajaba yo allí con aquella gente. Me dijo un vasco allí, que era abogado, eh, abogado que Pero... es, era? ¿Cómo me decía? Eres demócrata y no lo sabes. Y yo tampoco sabía lo que era democracia, joder. No se sabía nada de eso, joder. Eso sí que me lo dijo aquel hombre, muy buen amigo mío. Bien, porque eran, la gente que había quedado eran los que los de Franco, los otros los habían matado. Sí, mataron mucha gente. Y otros se marcharon a México y a Argentina, bastantes. Estados Unidos se marcharon gente. Y a Francia. Mira, veis allí en aquella, en aquella montaña un, un, un lote de, de pinos, que es una, es una, era todo un pinar, pero se quemó y, y, y, se, y se, se quedó, Solo quedaron aquellos. Allí hay una cima. Muy... ¿Cuántos habrá allí? Allí vivían dos vecinos que eran excombatientes de la guerra, uno del bando ganador y el otro del perdedor, y eran íntimos amigos. Y le llevaba una teja al viento a uno de ellos y la subían entre los dos. Vamos, oh, a ver si me entiendes, es que trabajaban mucho, a, mucho juntos y aquellos hablaban pero siempre que estaban solos, di que lo hizo, pues solía ponerse detrás de los guardales y, y dentro del guardal, de niño, de muy niño, ¿eh? y los escuchaba. No había otra forma de... ¿Y sabes cómo me enteraba también de alguna cosa? Cuando a, a alguno de aquella gente, no de los dos, eso, eso, otra gente, que se ponían malos, por ejemplo, y iban a Valdecilla y se morían, y se iban a morir allí. Y iba a velos, dos y si me cuadraban tres o cuatro días antes de morirse, también me hablaban cosas, les preguntaba, claro. Y me hablaban, pero cuando se iban a morir, ¿eh? primero, que Clemellera. Qué pena, ¿eh? lo que pasaron, aquella gente. Eso no es, eso no hay es derecho. Que la humanidad seamos así, tan, tan, tan, tan, tan. El excombatiente de, de Franco, el de derecha, era mi padre. Y quieras que no, pues... Pero el de izquierdas, que era republicano cerrado, aquel no estuvo en la cárcel, nada. ¿eh? No, no. Cuando yo nací todavía había cartilla de racionamiento, ¿eh? Pero comprar solamente lo justo, el kilo de azúcar, el kilo de alubias, el kilo de garbanzos y el kilo de... y el pan. No, no se compraba más. Yo el primer pastel que comí, le comí en Mercado de Solares, porque al lado de donde se ponía mi madre con sus quesos y sus huevos y gallinas. Había una mujer que tenía también un puesto y tenía pasteles, entre otras cosas. calculo que aquella mujer tendría condones entonces, me cago en la madre, porque era una vendedora. <risa> Buah. Y, y si, si a mi madre se le rompía un queso y a ella un pastel le cambiaban Y así comía yo pastel, pero un pastel roto, pero un pastel. Si no, si no, mira, cállate. Hombre, la verdad es que hambre no se pasaba, ¿eh? Además, sembraban, sembraban. gente mira sembraba algún así, pata, un patatal, como... Bueno, y tenían leche, claro. Eh, muy buena gente, pero claro, había muy pocos, ¿eh? Había uno en, en Nodianero, otro en el otro lado, otro pero muy buena gente. Tenían un, para mí un problema, que eran antisistemas. Pero, no, pero cuidado con matar y con hacer cosas de esas. Eso, eso era, estaba sagrado. Y, y más cosas buenas. Tenían cosas muy buenas. no Pero lo otro, lo de antisistemas, yo no lo entendí muy bien. Porque hay que estar en el sistema, hay que estar, aunque no te guste, como yo digo, hay que pagar la Seguridad Social, lo que no te guste. Y ellos, todavía por ahí algunos que conozco yo de aquellos. Conozco gente de aquellas, sí. Lo, lo de la zona del Aredo Allá había más, más cosas, la zona de Laredo, Santoña, San Castro, toda esa zona. Allá había más, más, más libertad. Aquí había menos. Dije, bueno, por los cuatro que éramos así, pues también se nos veía. Pero bien, hoy el otro día he estado tocando una redonda el día San Pedallo, 26 de, de junio, y se me arrima una mujeruca muy mayoruca, me dice, he sido profesora en, en el Jesús del Monasterio de piano, y te estoy escuchando cómo tocas y eso, ¿dónde has aprendido la percusión? Y yo, ah, no, en casa, en la cuadra con las vacas. Tampoco sabía lo que era la cuadra. <risa> ¿Que no has estudiado? No. Yo he tocado, yo voy a tocar a un tío mío que tenía, tenía un tambor, que a él le tengo. Y, y después yo tocaba lo que él tocaba. Y después, con el paso de los años, o fue una película que yo era para verlo grabado pero bueno íbamos a cenar los viernes dos o tres ganaderos de por aquí y, y tomamos en la vecina en el barrio sí que hay solares ahí de donde, donde los tases y tomamos ahí la última copa para casa Son 11 11 y media y una noche había allí una familia asturiana que envolvían de Bilbao de una boda familiar y habían parado allí y tenían encima la mesa las, todas las gaitas, lo otro, lo otro, lo bombo, las, y, y, y un tambor. Y yo dije, tomando un chupito allí en la barra, y dije, pues si yo cojo ese tambor y empiezo a tocar una jota, ¿qué podría pasar? ¿Qué me van a hacer esto? A mi nada, sin decir nada le pongo apoyado en la mesa. Y, pero en vez de reñirme, uno de ellos salió de donde estaba, del corro que estaba, y cogió una gaita y empezó a tocar la gaita. <risa> y, y de aquello proviene de la escuela de Floncores de Solares. A los pocos días empezaron, se les armó al del bar y a tres o cuatro más que estaban allí. ¿Por no hacemos una escuela? Porque no sé qué y no sé cuánto y para acá, para allá no, no, y, hacemos, y hacemos una escuela. Y ahí, pero yo tenía, yo tocaba igual que ahora, antes y eso. Yo movía las manos muy fácil, muy fácil. Estuve un mes con el profesor de, de batería de, de la escuela, de, no de la escuela, del Jesús del monasterio. En, una, en otra casa de los maestros estaba allí. Uno que toca en una batu, bat, batuca. El primer festival que hacemos en Hermosa de, se puso de primero el tema froncónico regional, vamos, de y, y aquí. Y, yo, y subí a tocar con él. Y una mujer, casada por cierto, que era panderetera mala, pero panderetera subimos los tres. Y, y yo, para mí aquello era... Salió toda la gente del Barabenos <ríe> y bajando por la escalera del Temblete me dice Tomás, el, el gaitero, lo hizo me dio así por detrás. Esto no me lo vuelvas a hacer más. <ríe> Pues qué nerviosismo, qué cosa, oye. Qué, qué. Y sin embargo yo estaba como si... Como si estaría aquí. De verdad, ¿eh? Sí, los primeros conciertos... Estaba bien. Siempre había algún gaitero por ahí que tocaba bastante bien, piteros. Y después, claro, después se fue juntando gente empezamos a hacer un festival, en bromas. Y hacemos un festival y después también hacemos una romería cántabra a la antigua usanza desde las 9 de la mañana hasta las, 5, hasta las 7 de la tarde fiesta en un prao, que no había luz Vamos, no había sonido tocando tocando allí unos ahora otros luego otros después sin, sin temblete ni nada ¿eh? en el prao. Y el que quisiera bailar, bailaba y el que no... Y una comida de patatas. En aquella época no había otra cosa más que patatas. <risa> y estaba bien. O sea, y hacimos cinco de aquella. Cinco de de la rumería. Y el festival 17 años. Sí, en mi tío sí, pero, pero tampoco me enseñó. Yo tocaba lo que él tocaba tocaba el tambor, porque es que ellos habían tocado con, con piteros, música, antes de la guerra y después nada. Que ellos quedó abolidos. Y él tocaba en el balcón, uno de ellos era, estaba un poco enfermo. Y tocaba en el balcón y cantaba muy mal, pero cantaba canciones con Y tocaba allí, y tocaba pues bueno, cogía, ese se tenía que ir a algún sitio, volvía y ponía el tambor encima del armario, no le dejaba tirar en cualquier sitio. <risa> y y se, se iba, y después subía yo a, a tocar, cuando él no estaba. Y yo tocaba lo mismo que él, Vamos, no creo que sea lo mismo, pero bueno, porque es que a mí no me hizo falta nada para tocar, porque yo sabía los cinco toques que, él que ellos tenían, para tocar una rumería, joder, y que tocaban 80 canciones, joder, con aquellos cinco toques, igual que el chimpún de la orquesta. Yo toqué bastante tiempo en Solares cuando hacíamos la escuela y hacíamos el, el grupo de Gaiteros Tresmeranos, ¿te suena? Ah, pues igual duramos cinco años. ¿Sí? cinco alumnos, de las cuatro alumnos de la escuela y yo. Bueno, yo también era alumno, porque el primer año tuve que ir a tambor porque no, no había cinco. Y sin cinco no, no era rentable. Bueno, pues apuntame, ya. No, no aprendí nada, ¿eh? Con baby Bidi, las danzas de arco son muy fáciles, son canciones lebaniegas. Lo que sí hice, sí. he estado bastantes años haciendo cosas, de participé en, la, en una agrupación de ganaderos, no creas tú que no se las traía, y conseguimos vender la leche en común 168 ganaderos. Una locura. Y después los problemas que originaba el hacer una cosa de esas en Cantabria. Tenemos en contra, empezando por el gobierno, en el año 90, 89, 90, uh -huh. 89 y 90. Re recién entrada en la Comunidad Europea, sí. pues, es que mandaron dinero para hacerlo a carretillo, dinero a carretillo venía de allí entonces. Y. que aquello fue una locura, que además en contra de todo el mundo, las empresas sobre todo, fuimos a todas las empresas de Cantabria para venderles la leche. Y no nos lo quisieron comprar. Para que se deshaciera el grupo y se lo vendimos a las cooperativas rogascas. Y, y, y claro, siete pesetas más. Tiro va y tiro viene. Eso para la economía regional fue, y, y, ahí, y ahí estaba yo sacando pecho, joder. 168, ¿de qué zonas os juntaste? Pues desde, desde Sarón, desde Eslis, por ejemplo, hasta Solórzano. Toda esta zona, toda esta franja de Orejo para acá, eh, la costa no. Allá había un otro grupo ya que se había hecho y aquel, como le hicieron los ricos, eh, no le dijeron nada. Pero aquello fue... ¡Buah! Y a los dos o tres meses de venderle la leche a los del País Vasco, en una reunión que tuvimos, nos, di nos ofrecieron una peseta el litro a cada uno, a cada ganadero, para hacer una comida y una fiesta una vez al año. Para mí aquello era media vida, ¿qué quieres que te diga? Pero tenemos que centralizar la paga de la leche, de, la, de los ganaderos en un banco, en el que se iría. Y no, y no hubo forma de hacerlo ningún banco no lo quiso coger. Y un día, después de una comida, por cierto, una comida bien regada, <risa> fuimos a la delegación del gobierno. Fuimos tres. Y el, entonces era el delegado del gobierno, era uno que escribe en el diario ahora. Cosas de ganadería. ¿eh? Era y ese habló y caja cantabria no, no lo cogió. Pero caja cantabria porque no era Liberván, ¿eh? Que era caja, la caja de toda la vida de ¿eh? y, y sí, sí, lo conseguimos hacer. Gracias a él. Qué pena. ¿Por qué será? ¿Por qué seremos, tendremos tan mala idea? Pero es que era bueno para, para los ganaderos, para las empresas, malo. Vamos a regular, malo no. Pero para los ganaderos era muy bueno, que era mucho más dinero. Y no estaba la gente por ello, y no estaba, y algunos se murió sin estar. Joder. Qué pena, ¿eh? Después en... Después también, bueno, pues se interviene la en la Asociación de Hermosa, que hacemos una asociación ahí de manos a boca. todos en contra también, ¿eh? mucha gente en contra, empezando por, por los políticos. Los políticos no querían eso, tienen narices, ¿y ¿eh? por qué? Y la Asociación de Hermosa al poco tiempo ya empezamos a hacer un, un festival. Y una pila de gente en la bolera no cogían. Claro, fueron los años buenos, ¿eh? de dinero, de dinero. El primer festival que hacemos sacamos dinero para hacer el cartel en una noche, en una tarde, tarde noche. Bajamos a solares la verdad 2000, era el 2003, yo creo, el 2004. 2003. Había pasta. Vale, Entonces, más que ahora y, y los hacemos y hacemos festivales y hacemos fiestas. Nos denunciaron porque te, habíamos puesto un bar en el local de la asociación. Eran los bajos de una escuela, de la escuela de cuando Franco. Que era, fíjate cómo sería que todavía que no tenía suelo. El, el, era, era tierra. Y lo arreglamos. Ya. Ya tenéis que ten, ya se ha vuelto a abrir. ¿eh? Yo creo que aquí venimos de una... Cuando los reyes católicos echaron a los judíos de España, yo, eso fue en el, mil, el 1600, ¿no? O Igual antes del 1600. Y los que, y los listos que había en aquella época debían de ser solo judíos, los demás debían ser los bobos Pero es que no les decías, por ejemplo, vamos a apuntarnos al, al libro genealógico, porque había una asociación de libro genealógico, que te miraban las vacas y las calificaban por morfología y después por, Vinían todos los meses a ordeñar a llevar muestras, de los litros que daba y la grasa que daba. Y eso era bueno para la ganadería, para, para, para mejorar. Y después a una vaca de esas, que, que, que, era, que tenía, por ejemplo, 78 puntos o 83, mucho más, ¿no? Pues le echabas un toro que tendría las... que la mejorara, por ejemplo, si aquella vaca no era buena de, de patas y el toro era bueno de patas, pues le echabas ese toro para que, si nacía una jata, criarla para mejorar el... Pues, ¡Ay, madre! Qué cosas hacía la gente. Yo me apunté con un grupo que había, no de anero. Por aquí no había nadie. Y después sí que tuve, tuve beneficios, beneficios, claro. Y tuve vacas que estaban entre las 500 mejores de España. 300 y pico había una, me acuerdo que tuve una, entre 70 millones de vacas. <risa> 70 millones de vacas. ¿No crees que, que había pocas? Entonces. Y bueno, pues... Y... Aquello y el cooperativismo era importantísimo. Pero es que había zonas mucho mejores que otras. Yo estaba en la peor zona que yo... Que yo después estuve con gente, por ejemplo, de Soba El libro genealógico en Cantabria le, le, le, le hicieron el año 68, y de Soba bajó cura a todos los ganaderos que le cogieron en coche, para que se apuntara. Y después, claro, ibas a la Vega y veías una vaca muy buena, resulta que era de Soba, ibas un poco más allá y había una vaca muy buena y era de allí, porque habían, porque habían estado en el libro genealógico desde que se fundó, y aquí no. Aquí no, no había forma. Cuando compré la primera ordoñadora, fui un día a Santander, y había aparcado allí en las estaciones, que las estaciones no están como ahora, ¿eh? Entonces, aquello lo he conocido yo en Pedrago. Todo. Toda la plaza. Desde el tren hasta la ferretería montañesa. Y, y pasando por un escaparate vi eh, una, una olla, tal, y entré a preguntar y, y tal, pregunté tal, y tal, esto, Cuba mira esto. ¿Cómo tienes la cuadra?, me preguntó el hombre, muy, muy, muy, muy bien, y tal, mire, pues esto, lo que mejor te viene, es un carrito con un asa, ti, ti, ti, y ahí llevas el aire, la presión del aire y la olla, la, y la olla para echar la, que, que la leche que caería allí. Y las pezoneras colgadas de un chisme, ¿no? muy bien, que se la ponías y el, y el carrito detrás. Joder, a mí aquello me pareció una cosa... y se la compré. la compré y, y la traje. Y entonces cambiamos cada tres, cada dos o tres meses, cambiamos de aquí a Moncove. Llevamos las vacas y, andando y, y llevaba la máquina. Y se murió un vecino allí y en el velatorio del vecino, que se hacían en casa entonces y la mayoría de la gente en la cuadra, tomando bico, café y coña <risa> Pedro no, no tomó nada, Pedro era el muerto. <risa> y, y, y allí salió a relucir la de la mía, máquina mía, me cago en San Pedro, que me pusieron los vecinos, de inválido, claro si había comprado aquello era porque no valía para nada. La verdad es que razón no le faltaba, pero... <risa> pero, pero yo ordeñaba las vacas, joder. Y cuando yo bajaba por Callejo hasta la escuela, salía un hombre, un vecino de ahí, con el de allí, los martillos, y le posó en el campizo donde le picaba y, se, y algo se le había olvidado que volvió a casa. Y cuando él volvió de casa, ya estaba yo picándose no me dijo nada, eh no no me dijo, estuvo mirando como le piqué, le piqué bien, por cierto que le picaba bien. Y de aquello para acá que el hombre, pero era el único, eh era el único, el único, el único, los demás, aquí en casa los de mi... mis padres no me dejaban picarle porque me cortaba, Dios, es que <risa> la verdad es que pues sí impone el dai allí, pero joder, pues tienes cuidado, pues nunca se mató ninguno con el dai, joder. Y, y aquel hombre del que le piqué el Dalle, después me pone a la televisión para ver cosas. Yo vi jugar en, a las cinco de la mañana, vi un partido de tenis de Manolo Santana y Roger Emerson en en Australia, Copa Davis, de aquella época. Se jugaba en Australia y era aquí las 5 de la mañana. Y bajaba y me la ponía. A las cinco de la mañana. Manuel Abascal, qué buena persona era. Ahora nunca le hice mal, ¿eh? Nunca le hice daño de nada, de nada, de nada tenía las vacas buenísimas. Era un fenómeno de una ganadería. Yo pregonaba que si no, sería, en vez de ir a cegar al prado y llevar el verde en el cueva, ¿no? Porque otra cosa no había. Pues sí, ¿por qué no llevamos las vacas allí para que y los que lo coman allí, que lo lleven ellas? ¡Ay! Pero si es que resulta que tenía razón yo, joder. tema de la música, él llegaba hasta Lisboa, Edimburgo, <coughs> Escocia, Polonia, Alemania, Francia parte de por dos o tres veces. Y conozco París, joder. Toqué el tambor en París una noche en, en Disney. Disney está en París, ¿no? Sí. En el barrio de Disney hay... es como este oeste americano. <ríe> y en uno de los salones, salón, había un pianista tocando, Joder, pedí un café y un, y un chupito de coñac y había un camarero de vega oh, No pagué más, <ríe> más que aquel, que el primero. <ríe> y, le, y estaba tocando el... El pianista estaba tocando country, música country, que eso es muy. que eso son ligeros de aquí. <risa> y y le, le digo al del, al del bar, Oye, esto se podía tocar. Uy, le preguntamos a ver si tiene unos palillos, porque yo no los tenía allí, se me dejó un hotel. Y vamos a preguntarle. Y le preguntó y empezó a revolver allí <risa> maletos y cajas y, y salieron, ¿eh? los detenía. Y toqué en el culo de una silla. <risa> toqué con el, con el pianista. Así que he tocado el tambor con un pianista en París. bien <risa> También he hecho muchas cosas que me gustaban hacer. Eso es muy importante. ¿eh?